Estudiantil, ...vicepresidente de la Asociación Femenina Universitaria... ...que es a mi compañero también presidente de la dirigencia estudiantil de la extensión Quevedo. Eh, nuestras peticiones es en cuanto a la infraestructura de la universidad... Eh, ...tenemos muchas falencias como en los baños, mantenimiento, agua... Eh, ...en cuanto a las aulas, hay muchas aulas que carecen de luz... Eh, también queremos el mantenimiento para varios proyectores, computadoras de muchas de las aulas que eh, no tienen y ese es nuestro medio, ese es nuestra, nuestro material para estudiar como estudiantes, pues nosotros siempre queremos eh, una mejor calidad de, de educación y yo sé que también los docentes eh, hacen lo posible para impartirnos las clases y con sus propios materiales ellos vienen todos los días, día a día a levantarse a impartirnos esas clases que como estudiantes nos merecemos y ellos también eh, tienen complicaciones en cuanto a la infraestructura porque como docentes y estudiantes somos los que convivimos aquí en la universidad somos quienes vivimos dentro de nuestra institución ahora regresamos a las clases presenciales y por ello nuestro llamado de atención a, a las autoridades eh, superiores, en este caso el señor rector Marcos Oviedo, eh, porque aquí el, nuestro director, él eh, apoyándonos siempre porque como docente, como director y como una base principal de la extensión, está consciente de los, de los problemas, de las situaciones, de las cosas que le hacen falta a la extensión. Y nosotros como dirigentes y estudiantes, porque conjunto con cada uno de los representantes de las aulas, de las carreras, los presidentes de curso, estamos haciendo este llamado a que nos escuchen, a que nos puedan solucionar este tipo de problemas, este tipo de inconvenientes que no nos dejan eh, estar aquí de manera cómoda, de manera que podamos convivir tranquilamente porque eh, son cosas principales, los baños, el aula, la luz, eh, los proyectores, eh, reflectores y muchas cosas más que eh, esta extensión que lastimosamente eh, se está abandonando porque eh, nosotros como extensión siempre hemos estado atrás de la matriz y ya no queremos eso, queremos que eh, la extensión sea considerada también como una base fundamental porque dentro de los ríos aquí en Quevedo somos la primera universidad, una universidad que hemos estado aquí eh, para los estudiantes y yo como estudiantes también pues hago llamado a, a las autoridades, hago llamado a, la, a, a las personas pertinentes que son las encargadas de velar por nuestro bienestar, de velar por nuestra eh, educación, más que todo, para estar cómodos y así pues conseguir que estos problemas se solucionen. Conocimiento general y también dicho por mi compañera, de parte de los presidentes de la comunidad de universitaria de todas las carreras existentes aquí, nos han hecho, las han hecho la petición de todas las necesidades que hay aquí en, el, en la extensión. Tenemos también lo que es el... el el oficio ya elaborado de parte de toda la comunidad universitaria y también hemos hecho la recolección de firmas para que constate que la necesidad que se ve reflejada en nuestra extensión sea escuchada para el bien de nosotros. ¿Alrededor de cuántos estudiantes han firmado esta solicitud? Tenemos un aproximado de, bueno en nuestra comunidad universitaria son alrededor de 750 este, estudiantes pero estamos hablando de más, de la, más del 50% que está a favor de, de, de la petición que estamos nosotros realizando para las necesidades que tienen que ser atendidas. ¿Hoy se han convocado ustedes? ¿Se han autoconvocado? Sí, nosotros estamos haciendo ahorita una autoconvocación de parte de los, de toda la comunidad universitaria, tanto nosotros como dirigentes, los presidentes de cada una de las carreras y toda la, todos los estudiantes. Eh, ahora nos vamos a reunir para hacer un conversatorio con el señor director y con las autoridades competentes, coordinación, etcétera, para poder llegar a un acuerdo y que nuestra y que sea de, de suma urgencia nuestra petición resuelta, porque ne, en, en sí necesitamos nosotros de algo digno para poder estudiar. ¿Cuál ha sido la justificación en este caso? De la, a, ¿A quién es enviado? el, el rector? No? ¿Al rector o... Claro, el oficio es, es dirigido ah. al director y posteriormente llega a la solicitud a la matriz que está en la ciudad de Baboyo. ¿Todavía no hay respuesta? ¿No hay justificación de por qué motivo iniciaron clases con, cuando las aulas no estén. No, porque se supone que con, con el retorno progresivo a las clases, la, como autoridades, tenían que haberse encargado de, de que la infraestructura y todo esté muy bien acondicionado, pero a lo que ya nos encontramos en lo presencial, ya vemos que no ha sido así. Entonces, eso es lo que queremos en estos momentos. ¿Cuándo identificaron que habían falencias aquí en la infraestructura de la institución? Ahora, en, como estamos ahorita en nuestras, en nuestras semanas de, de inducción, la semana pasada que pasó, ya estábamos con ese con ese problema, y ya desde esta semana ya estamos haciendo la gestión, porque ya nos dimos cuenta que la primera semana que pasó, ya las falencias, los, los, las necesidades que tenemos nosotros aquí a los alrededores. ¿En todas las facultades? En mismo? Exactamente, en toda la extensión de, la, de aquí la universidad. ¿Cuál ¿Me es su nombre, amigo? Cristófer Herrera, presidente del Frente Independiente Universitario de la UTB Extensión Quevedo. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista que ustedes hacen. Bueno, en primer lugar te quiero aclarar de que el alma de una institución educativa son nuestros estudiantes y nosotros somos muy respetuosos a, al pronunciamiento de los estudiantes porque respetamos de que el estudiante este, manifieste lo que piensa y lo que siente. Bueno, es importante aclarar de que a raíz de la pandemia las universidades del país tuvieron una reducción en su presupuesto la universidad técnica de Babahoyo fue perjudicada en su presupuesto aproximadamente con 2,200,000 dólares imagínense esto ha afectado enormemente a que en el presupuesto nosotros este, tengamos ese déficit y más que nada afecta en lo que respecta a los mantenimientos a pesar de eso, la, nuestro rector, el doctor Marcos David Oviedo, ha hecho miles de, de cuestiones para poder equiparar ese déficit presupuestario de más de 2.200.000 dólares. Y la semana pasada tuvimos aquí nosotros el equipo de mantenimiento de la, de la matriz. La matriz allá tiene sus equipo de mantenimiento y vinieron a dar mantenimiento... ...tanto a los sistemas eléctricos, a la cuestión de las computadoras... ...y también una parte al problema del agua. Usted sabe que aquí en Quevedo nosotros tenemos un gran problema... ...que es el problema del agua y no se diga nuestra universidad... ...que tiene ese problema. Por efecto de la mala agua que tenemos, las cañerías están tapadas las bombas también tienen ciertos problemas de, de mantenimiento. Entonces ya está, se está, se ha gestionado ante las autoridades de que, sobre el presupuesto para el mantenimiento. Pero lamentablemente usted sabe que en las instituciones del Estado estos procesos llevan su tiempo. Entonces estamos esperando de que estos procesos para adjudicación de presupuesto para mantenimiento de aulas, para mantenimiento de agua, salgan lo más pronto posible. Bácter, ¿cuánto es el presupuesto que maneja la extensión quevedo? Bueno, eso eso yo exactamente no lo podría yo decir porque este esta cuestión del presupuesto lo maneja financiero. Nosotros aquí hacemos, nos limitamos a hacer los requerimientos, pero en cuestión del presupuesto aproximadamente no no, no lo sé. El problema en sí es de toda la UTV, no solo de la estación TV. Claro, y de y todas las universidades del país, no, no, el, el, lógicamente el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Nos abastece el presupuesto y, y, y en todas las universidades fiscales del país. Máster, recorte lo conocieron a finales del año pasado, comienzos de enero de este año. base a eso ustedes hacen una, pro, una programación anual. ¿Tomaron en cuenta este recorte o no? Claro, es decir, mire, algo muy importante que recalcar este, nuestro rector, el doctor Marcos David Oviedo Rodríguez, es ingeniero comercial, es una persona que sabe mucho de finanzas. Se ha buscado miles de alternativas para poder superar este recorte presupuestario, pero no se olviden de que la Universidad Técnica de Babahoyo tiene cuatro facultades, a más de esto tiene la extensión universitaria, entonces se están buscando un sinnúmero de alternativas para poder superar este inconveniente del, del presupuesto de la universidad. Es, somos instituciones fiscales, nosotros hemos acogido de la mejor manera a, nuestro, a nuestros estudiantes y le hemos abierto las puertas. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para poder darle las mejores condiciones y se le va a dar a los estudiantes. ¿Cuántas aulas entonces tendrían que recibir mantenimiento? Aproximadamente ahorita 23 aulas que tenemos en nosotros este, habilitadas, más 10 aulas que son tan en calidad de préstamo para el instituto valencia ¿Cuántos estudiantes tiene esta estudiante? bueno en lo que respecta a esta pregunta le, le, le comento de que nosotros recibimos una extensión universitaria ya casi feneciendo la cogimos aproximadamente con 400 estudiantes y con carreras que ya estaban en proceso de cierre pero en la administración del doctor Oviedo este el, se hizo una, una, una, un planteamiento de que la extensión no podía morir y nosotros estamos hemos cogido y vemos que la extensión universitaria no va a morir y la extensión universitaria está surgiendo. Ahorita en este semestre tenemos nosotros 760 estudiantes. Para el próximo, este, el próximo semestre llegaremos a mil estudiantes. ¿Qué tenemos ahorita dos jornadas, jornada matutina, que son la mayor parte de las carreras, y tenemos en las nuevas carreras jornada vespertina. Sí. La dirigencia estudiantil se ha reunido para analizar ciertas circunstancias que no están bien. Igual nosotros no nos podemos oponer porque somos este democrático. Los estudiantes tienen la libertad de unirse y pedir la, lo que ellos sugieran de la mejor manera. Y estamos prestos tanto mi persona como director de la extensión eh, universitaria, escucharlo. De igual manera, yo creo que nuestro rector, porque somos muy democráticos.